Cómo dormir fácil y rápido. Paso 1. Agregar un peluche de tamaño pequeño. Agregar los siguientes peluches. Un peluche de tamaño pequeño y dos de tamaño mediano. Y agregar esto. Un peluche de altura larga. Agregar los siguientes peluches que se mostrarán. Un peluche de tamaño muy pequeño y un peluche aplastado. Peluche, peluche, peluche, peluche, peluche, peluche, peluche, peluche, peluche, peluche. Peluche, peluche, peluche. Luego de hacer todo esto, mezclalo con algo que quieras. Luego aplastar un poco más de mezcla para mejorar el proceso de dormir. Sientes lo mismo, ¿Es Esto es vida. Y luego acompañar oh. con una tableta. Sientes lo delicioso que se siente estar ahí en la mezcla, pues es muy bueno incluso disfrutar tu atención porque mira.